Como muchos ya sabréis, Min Min ha sido anunciada esta semana como la próxima luchadora de Smash y estará disponible en tan solo unos pocos días, el día 30. Pero, ¿cómo repercute esta inclusión en los futuros DLCs de Smash? Muy buenas, soy Delta Ray y bienvenidos al canal que ya está preparado para recibir a la próxima luchadora. Bueno, antes de empezar con el vídeo, quiero aclarar. Primero, que esto es un vídeo de opinión, nada de lo que se vea aquí tiene que ser una verdad absoluta, es solamente lo que yo opino y lo que yo pienso que puede pasar a continuación con los futuros sets o que nos podemos esperar. Y también pues quiero decir eso, que al ser una opinión no tengo un guión formado al uso, sí que tengo una especie de guía con los puntos de los que quiero hablar. Y qué voy a hacer, y poco más, no tengo mucho más, así que todo va a ser espontáneo, todo va a ser desde mi opinión, sin estar en absoluto preparado. Pero también quiero decir, como está pasando últimamente, que antes de empezar, estamos creciendo muy poco a poco. Agradecería mucho que vierais el vídeo completo, que si os ha gustado este vídeo o, este, o estos tipos de vídeo, y queréis ver más o simplemente os gusta el contenido de mi canal le agradecería mucho un like, que suscribáis, lo compartáis, de verdad me ayudaría muchísimo, yo lo agradecería también muchísimo y necesito vuestra ayuda para llegar a los 200 suscriptores que poco a poco están un poquito más cerca, estamos creciendo y bueno si ya me habéis ayudado de esta forma os estoy muy agradecido, en serio. Y ahora sí quiero empezar con lo que es el vídeo en sí. Bueno, en primer lugar quiero dar mi opinión sobre la inclusión de Min Min. Bueno, para quien no conozca a Min, Min es uno de los personajes de Arms que ya se dijo que iba a ser de este juego. Y pues. Arms es un juego básicamente de lucha en el que los personajes pelean entre sí a puñetazos, es como boxeo. Pero con la particularidad de que cada luchador tiene brazos extensibles, por así decirlo. No todos, no todos cumplen esta norma, pero por lo general es así. Min Min, pues, es uno de estos personajes y ha sido el escogido para, para representar a este juego. Según Sakurai, porque el propio creador dijo que quería a Min Min. Bueno, ¿qué me parece la inclusión? Pues, primero me parece muy aceptada. Porque Min Min es un personaje muy popular, creo que si hubiera sido Springman, que es la cara más visible, por así decirlo, habría sido más criticado. Porque de hecho, seguramente ha sido criticado. E inevitable que todo el mundo esté contento. Pero es verdad que he visto muy pocas críticas y que en general el colectivo, el, el fanbase está bastante contento. Ya sea por el personaje en sí o por el estilo de combate del que voy a hablar a continuación. Eso por un lado me parece bastante aceptado por, por el tema popularidad, por el tema críticas. Y también me parece que tienen un moveset muy muy interesante. Me parece que es muy original. Creo que lo han adaptado bastante bien, que refleja muy bien en el, el estilo de ARMS. Y pues... A principio parece que está un poco roto, un poco OP, pero creo que en absoluto va a ser así, porque es verdad que tiene mucho rango, tiene muy buen rango, al fin y al cabo viene, o sea, es un personaje que puede extender los, los brazos, es normal que, que tenga mucho rango, pero en contrapartida es muy mala en las distancias cortas y en combate aéreo, lo cual puede hacer pues que tenga su su counter por así decirlo me parece bastante bien equilibrado y desde luego va a ser un personaje muy interesante así que sí me parece un personaje bastante acertado en general como personaje de Hans me parece muy interesante para, para añadirlo y por el otro el personaje en concreto pues me parece una elección muy buena ahora vamos a lo importante ¿Qué implica que Min Min esté como luchadora de Smash? Pues, principalmente, el hecho de que Min Min sea la luchadora rompe una de las reglas que más se creían del juego. Como muchos ya sabréis, otros no, yo lo voy a explicar aún así: Min Min era un espíritu, ya dentro del juego. Los espíritus son formas de representar a ciertos personajes que había antes, bueno, y ahora también que permitía de cierta forma luchar contra tal personaje. Por ejemplo, se podía luchar contra Min Min, siendo el personaje en cuestión otro distinto, creo que en este caso era Corlin y haciendo como si fuera Min Min, básicamente. Ahora Min Min está en el juego, lo cual quiere decir que los espíritus no descartan en absoluto a un luchador. Esto, pues, abre nuevas posibilidades. Como puede ser Geno, como puede ser Shantae. O puede ser Mario de Metal. Pero. ¿Queda esto aquí? Porque yo creo que no. Creo que hay muchas reglas que. Los fans han atribuido automáticamente. Y que no tiene por qué ser. Así tal cual. Me explico. Los espíritus. No, los espíritus, perdón. Los ayudantes. Es verdad que hasta ahora. Creo que llevan apareciendo desde Brawl, la entrega para Wii. Creo que nunca se ha dado el caso. Bueno, es verdad que los DLC empezaron en la entrega anterior. Pero nunca se ha dado el caso de que un ayudante pase a ser directamente en el mismo juego un luchador. Entiendo la regla, pero creo que es posible que un ayudante pueda meterse como DLC, lo cual abre más posibilidades aún como Alucard o Skull Kid, que ya son ayudantes y por lo tanto se habían dado por descartados cuando ahora se abre la posibilidad de que no lo estén. Podéis estar de acuerdo o no conmigo, lo entiendo. Sé que muchos no queréis tener la posibilidad de que Waluigi sea un personaje jugable, pero ya no lo digo solamente por Waluigi, lo digo en general, porque hay muchas, pues, Alucard o Skull Kids, serían personajes muy interesantes que a mí me gustaría que estuvieran. Y se abre la posibilidad. Ahora, puedes repercutir en la inclusión de y puedes repercutir de esta forma, incluyendo espíritus o, o ayudantes, pero esto también implica que puede haber más... Mmm, luchadores de first party o de second party mmm, contrario a las third party que dominaron el pase anterior solamente bailes era era first party todos los demás fueron third joker era third eh, el héroe era third party también eh, banjo técnicamente es third party y también es third party, así que baile era el único, que era first party. Entonces, pues podríamos, podríamos esperar, podríamos esperar un nuevo Pokémon, podríamos esperar incluso a Paper Mario, ahora que va a salir un juego nuevo. Eh, pero ya os digo, yo creo que sobre todo implica y puede repercutir en la inclusión de espíritus, o ayudantes, o cualquier otra cosa que pensábamos que desconfirmaba, y no, es que ahora... Se nos ha abierto un nuevo universo, por así decirlo, y no sabemos qué esperar en absoluto. No tenemos ni idea de qué puede venir. Puede venir, yo qué sé, pues eso, lo que he dicho, un Pokémon que ya sea espíritu, Paper Mario es un espíritu ya... No sabemos. Eh, pensábamos que había luchadores que eran descartados y que no lo están realmente puede ser cualquier personaje puede ser Tails, puede ser Shadow no sabemos qué esperar esperemos yo creo que es posible que haya un... bueno que otra cosa que se me había olvidado comentar es que Sakurai ha dicho que la segunda opción para Arns, según él era Ninjara si mal no recuerdo pero no ha dicho Springman estaba descartado por ser ayudante. Eso es otro punto a mi favor. Yo creo que ser ayudante no descarta. Si el creador de hans hubiera dicho Springman, hubiera sido Springman sin duda. Entonces yo creo que es muy posible que haya. Y bueno, lo que iba a decir, que es que... Perdonad si está siendo un poco extraño este vídeo, pero ya os digo que no lo tengo escrito, que me va surgiendo y así es como hablo yo en la vida real lo siento mucho si se os ha caído un mito, que sé que no pero bueno eh, creo que pronto ya suena topicazo pero creo que pronto podría haber un direct no sé es intuición por el hecho de que no se haya anunciado un nuevo luchador por el hecho de que haya muchos juegos de los que necesitamos detalles no digo que sea para allá pero para el mes que viene seguramente haya un, un nuevo direct. y bueno pues no tengo mucho más de lo que hablar realmente espero que os haya gustado el vídeo pues eso lo que lo que vengo a decir es que Min Min me parece una edición muy buena va a dar mucho juego va a ser muy interesante luchar contra él y jugar como, como ella y pues ya está, que muchas reglas que dábamos por echar no lo están y, y puede ser cualquier cosa. Pueden ser third party, seguramente haya third party en el siguiente pase, pero es muy posible que haya más first party. Así que nada, eso es todo por ahora. Quería opinar un poco sobre esto, ya que es un tema de actualidad más o menos y muy pronto va a estar disponible y creo que muy pronto se va a anunciar el siguiente luchador y pues ya está no tengo nada más que decir así que voy a dejar el vídeo por aquí repito si os ha gustado dejad un like suscribíos etcétera etcétera de verdad lo agradecería muchísimo y ya está os dejo aquí y nos vemos